Hola, nosotros somos Ariel Pino y Diego López, del Taller telex Os agradecemos mucho que hayáis elegido Aventura en otros mares como finalista. Ha sido muy especial. Hicimos el Storyboard, la historia, recortamos los personajes y los coloreamos. Y también los animamos. Fue muy difícil. Pero, pero nosotros disfrutamos mucho haciendo este corto. Un saludo al Festival Cachín del Cine y ¡adiós! adiós.